Bueno, es un centro ocupacional donde los chicos trabajan y se, ahora mismo estamos trabajando el tema de las formas de, del corpus. Estamos haciendo unas reformas con bolitas de papel donde pasen por nuestro stand y lo verán. Estos vendos, los ven trabajando. Hay una parte que, que pueden ver nuestros trabajos durante el año y otra eh, pues trabajando en el momento, algo que y pueden participar también con nosotros. O sea que se han traído una actividad de participar, además de mostrar lo que son. ¿Y qué tal estás viendo la feria? ¿Cómo la ves? Yo yo lo estoy viviendo muy bien están conociendo otros recursos. Sí, eso, muy bien, sobre todo para los chicos, que es muy importante salir de, de tu municipio que conozcan tu trabajo. A veces el trabajo día a día en tu centro, pues hay que salir y conocer gente, conocer otras asociaciones y colectivos, y creo que estas ferias deben de seguir para adelante para que se conozca el trabajo de ellos, que es muy importante.